Excelentísimo señor Moscoso del Prado, queridos eh, Ramón y Luciano, estimados señores. En el, en el año 2010 empezó de forma incipiente la actuación de un grupo de personas que en diferentes disciplinas empezamos a trabajar por defender desde todos los prismas posibles lo que entendíamos era una situación injusta e incluso de dudosa moralidad. Decenas de miles de familias se encontraban cautivas de una situación que no tenían capacidad para comprender. Su país les había cautivado para que participasen en uno de los mayores cambios tecnológicos de la historia reciente, el energético. Y por culpa de la retroacción normativa, se encontraban abocados a problemas financieros que se llevaban por delante sus patrimonios y sus ilusiones. Más allá de circunstancias colaterales de peso evidente, relacionada sin duda por la preponderancia de los núcleos de poder que orbitan sobre la energía, el problema jurídico fundamental radicaba en la posibilidad de la Administración de modificar los marcos normativos de forma que no se reconocieran adecuadamente determinados derechos o determinadas expectativas de derechos de los ciudadanos. En la ponderación entre la no petrificación de la norma y lo que mi querido amigo el profesor Tamames le gusta en denominar carrusel normativo, tendría que existir una zona de acuerdo que, sin embargo, no existe. De forma más o menos unánime, la doctrina ha venido reiterando que alguna vez, de una vez por todas, tanta modificación legislativa con afectaciones directas sobre el patrimonio de los operadores tiene que llegar a su fin. Parece evidente que a nadie le resulta deseable que España, una y otra vez, aparezca en listados de dudosa significación entre los países con más demandas por incumplimientos de tratados o que difícilmente alguien pueda desarrollar con ciertos visos de seguridad una inversión a largo plazo. La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha venido manifestando desde principios de la década pasada que el operador del sector regulado de la energía tiene que conocer o debe de conocer que existe riesgo regulatorio en su actividad. Y entendemos que en origen no lo dijo por capricho, sino por un argumento que, al que en su momento desde luego no se le podía poner tacha. Sostenía el Tribunal Supremo en una conocida sentencia de junio del 2001 que los operadores energéticos, por su conocimiento del sector casi superior y sin casi, superior siempre al de los propios organismos reguladores, por su cercanía con los ámbitos de poder, tenían una capacidad de análisis de carácter extraordinario y estaban en condiciones idóneas para prever la evolución del régimen jurídico y, por tanto, del riesgo regulatorio. Llegaba a manifestar en la, la, la Sala Tercera que incluso era sobradamente conocida la rancia tradición patria de que las propias empresas preponderantes de la cosa eléctrica formaran parte de los procesos normativos y, efectivamente, que determinadas empresas han venido redactando en, con mayor o menor intensidad las normas, es un hecho constatable incluso legislativamente. Desde la celebérrima orden ministerial de 2 de diciembre de 1944, siendo ministro un tal Demetrio Carceller Segura, donde en su propio artículo 1 decía, abro comillas, no pongo ni, ni quito comas, se aprueba el plan de conjugación de sistemas regionales de producción de energía eléctrica propuesto por don José María de Oriol y Urquijo, presidente de UNESA, a quien se encomienda su ejecución. Hasta el protocolo para el establecimiento de una nueva regulación del Sistema Eléctrico Nacional de diciembre del 96, al que la propia sentencia aludía, la propia sentencia del Tribunal Supremo de 2001 aludía a, esa, a este protocolo, o hasta recomendaciones mucho más cercanas en el tiempo que han venido apareciendo en el Boletín Oficial del Estado es un hecho innegable e indiscutible que determinadas empresas han tenido un evidente predicamento en la formulación normativa. Y fruto del mismo, fruto de esa, de esa preponderancia, la Sala Tercera entendió que debieran de ser conocedores e incluso responsables de las posibles ineficiencias que derivasen de las normas en las que participaron. Ese, ese argumento se fue replicando durante los siguientes años. Si bien, como suele suceder con los argumentos replicados, con, cada vez con perfiles más tenues. Si al principio se significaba dicha incidencia en que el riesgo era previsible por la preponderancia de los operadores, un poco más tarde iba decayendo el argumento de la justificación de aquella preponderancia para significar solo que, en el, que existía riesgo regulado en el sector de la energía, sin el recordatorio de su pecado original de la preponderancia de los operadores. Y así ha llegado hasta nuestros días. Sucede que en el sector energético mundial, en los últimos ocho años, de la mano de la modular tecnología fotovoltaica, ha sobrevenido un inusitado advenimiento. Cualquier ciudadano individual puede ser productor de energía. Son decenas de millones los pequeños productores en el mundo entero que tienen módulos fotovoltaicos. En sus cubiertas, en sus fincas, en sus huertas, en España en tan solo cinco años han aparecido 62.000. Y el grueso de esos productores está formado por ciudadanos del común, sin ninguna experiencia en el sector eléctrico, a los que su Estado les ofreció convertirse en operadores energéticos con un claro objetivo medioambiental. En nada se parecen esos particulares a los operadores con convencionales. No tienen ninguna capacidad normativa, ninguna cercanía con los núcleos de poder, ni ningún conocimiento vertical sobre el sistema eléctrico. El aplicar los rigores de la interpretación de aquel riesgo regulatorio vinculado a la preponderancia de grandes operadores, ...a un microgenerador que mide su producción en kilovatios y no en gigavatios un millón de veces inferior. Permítanme que lo califique, cuando menos de inapropiado e injusto. Con el ánimo de formular debates jurídicos enriquecedores sobre tan compleja situación... ...en Ampier decidimos promover varias iniciativas académicas con personajes del más, del más alto nivel eh, nacional y europeo... ...para ver si algún, en algún momento conseguimos entre todos que la teoría del derecho sea un poco más permeable a las nuevas realidades de nuestros tiempos. Desde esa perspectiva, hemos incitado la realización de la monografía que hoy se presenta como punta de lanza la de esta nueva línea de actuación asociativa y un concurso para jóvenes investigadores en ciencias jurídicas y económicas que estén dispuestos a dedicar sus esfuerzos en ilustrar nuevos debates sobre la materia en cuestión, Ideas que iluminen este bucle legislativo en el que nos encontramos, que sean capaces de arriesgar en sus criterios y que nos hagan pensar a todos cuál puede ser el camino adecuado. Para ambas tareas hemos intentado contar con profesionales de lo más granado y de, de indubitada valía, cuyos currículos no voy a recordar, pues son tan reconocibles que casi sería un insulto. Así, en la monografía que hoy se presentan participan el profesor Ramón Tamames, como prologuista y encauzador de los estudios que se incorporan a la obra… El profesor Luciano Parejo Alfonso, que analiza con brillantez los límites de la retroacción normativa, haciendo una muy singular, muy singular comparativa entre la justificación que se da a las modificaciones legislativas por la perseverante crisis económica y cómo se ha actuado en el pasado jurídico en otros asimilables estados de necesidad. Los profesores eh, Carlos Jiménez Piernas y Francisco Pascual Vives, que desgranan la conceptualización de la confianza legítima en el derecho comunitario con muy interesantes propuestas. El profesor Javier Barnes Vázquez, Barnes Vázquez y don Luis Pérez de Ayala, que dan un paso más en la interpretación dogmática existente hasta la fecha sobre la significación del daño producido a los operadores con las modificaciones normativas, como ustedes todos saben, de extremadísima actualidad. El magistrado emérito don José Antonio Martín Pallín y don Juan Sánchez Corzo, que nos muestran una balanza en la que sopesan el derecho a, de, a obtener en su, de tu Estado cierta seguridad jurídica y la inviabilidad de la petrificación de las normas cuyo resultado seguro que no resultará indiferente al lector. Y, por último, don Javier García Breva y un servidor que evaluamos el concepto de la previsibilidad del riesgo regulatorio como un elemento de jurídico de aplicación subjetiva. No es menos ejemplar el elenco de personalidades que forman parte del Tribunal Evaluador del Concurso, presidido por el propio profesor eh, Parejo Alfonso de la Universidad Carlos III y acompañado por el profesor Jiménez Piernas de la Universidad de Alcalá de Henares, el profesor del Guayo Castilla... De la Universidad de Almería, el profesor De Borja López, de la Universidad de Navarra, el profesor Christian Pielu, de la Universidad Ruhrbockum de Alemania. No sé, Luciano, si he dicho bien Ruhrbockum. Sí, sí, bueno. El profesor eh, Luciano Bandelli, de la Universidad de Bolonia, y don Jorge Fabra Utray, economista, doctor en Derecho, miembro del Instituto Pascual Madoz, de la Universidad Carlos III, expresidente de Red Eléctrica, y para casi todos la personalidad con mayor relevancia y conocimiento del sector eléctrico en nuestro país. Y, por último, y no por ello menos importante, quisiera reconocer de forma expresa y extremadamente sincera la extraordinaria acogida que han tenido estas líneas de actuación jurídica por parte de Thomson Reuters Aranzadi. Como lo demuestran los nombres que acabo de relacionar, no seríamos capaces de alcanzar la excelencia en nuestro trabajo si no participasen con nosotros los mejores. Y Aranzadi, sin ninguna duda, lo es. Por ello, es de justicia que, sean, que reconozcamos su interés y su apuesta por el éxito de los proyectos que hoy se presentan. En conclusión, es un orgullo extraordinario para mí y es un orgullo extraordinario para nuestra asociación iniciar este viaje con todos ellos y espero que con todos ustedes. Muchas gracias.